Buenos días, Dios te bendiga en el amor de Cristo Jesús Te saludo a tu amigo, el profesor Johan Ramos Ante todo bendecirte el día de hoy Estamos 14 de junio Estoy en mi laboratorio de IP eh, Mi colegio es GEC Y tenemos aquí unas laptops En este caso Es del modelo B50 de las Lenovo Ya, como puedes ver ahí Acá está el equipo Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando muchas veces nosotros queremos ingresar Y no recordamos la contraseña? No podemos entrar, como puedes percatarte, no se puede entrar. ¿Qué sucede si el SIS anterior u otro colega de innovación ha cambiado la contraseña? Y no sabemos qué hacer. Entonces, tenemos, la, tenemos en este caso el sistema operativo de Windows 10, como se puede observar. ya Y tenemos el usuario administrador y el usuario SIS. Entonces, el día de hoy yo te voy a enseñar a cómo en este momento quitar la contraseña de un equipo de una laptop. Para eso necesitamos dos cosas, uno que es un USB que puede ser de 8 GB y lo segundo que es el programa Rufus con la imagen, en este caso, de lo que viene a ser un software muy conocido que es el DLC Boot. Es una herramienta para técnicos en informática que tiene infinidad de herramientas, entre una de ellas es quitar la contraseña de cualquier equipo como es esa laptop. Así que te voy a estar enseñando este proceso y ya nos vemos hasta la siguiente. En este caso, ocasión. Dios te bendiga y te voy a enseñar a cómo crear una USB boteable con el programa Rufus. Una USB boteable del programa DLC Debut. Puede ser de la versión 2013, 2015, 2017, 2019, cualquier versión. Así que Dios te bendiga en el amor de Cristo Jesús. Nos vemos. Dios te bendiga y pronto estaremos solucionando este equipo. Dios te bendiga. Nos vemos. Muy buenos días. Nuevamente estamos aquí. Eh, Vamos a hacer el proceso de la creación de un USB booteable con el programa Rufus. En este caso utilizaremos la herramienta del DLC de Boot, que es dentro de las aplicaciones que contiene. Una de ellas es para quitar la contraseña de las laptops. Así que he ingresado a un equipo que yo tengo disponible. Voy a ingresar a Google. Aquí en Google vamos a digitar Rufus. Ya Vamos a quitarnos un poquito. Vamos a quitarnos aquí un ratito, un ratito. Ya, ya nos están llamando el director. Bueno, eh, seguimos aquí. Después de que el director nos llamó. Como te, como te mencionaba, vamos a hacer una memoria USB Boteable con el programa Rufus. Así que por favor, mucha atención. Ingresamos a Google, digitamos Rufus. Vamos a ingresar aquí, eh, en lo que es en Rufus create Bootable Boot USB, hacemos clic, vamos a hacer un clic, esperamos que carga la página, recuerda que esta aplicación es totalmente gratuita, ya, entonces el primer paso sería Rufus, bajamos y acá en la parte inferior tenemos acá, Rufus 3.18, recuerda que estamos hoy 14 de junio, ya. Si sale publicidad lo cierro nada más, no hay ningún problema Ya Recuerda que toda aplicación Siempre se va a la carpeta de Descargas Vamos a descargas Y vamos a esperar aquí un momento Ya tenemos aquí la aplicación de Rufus Hacemos clic derecho Ejecutar como administrador eh, ¿Quieres actualizar? No No hay necesidad Ya y esto es lo que me aparece. Cierro aquí ya. Esto es lo que me está apareciendo en estos momentos. La aplicación de Rufus. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Necesito un dispositivo USB. Necesito la imagen también del programa. Es decir, el ISO del programa DLC Boot. El cual voy a utilizar para poder realizar este USB booteable. Ya. Así que un momentito, por favor. Vamos a esperar. Bueno, aquí tengo dos USBs, como puedes observar, dos USBs. Tengo aquí dos. Voy a utilizar uno de ellos, así que vamos a insertar el USB y la información que hay en el USB tiene que estar totalmente vacía, ya. Eso sí, tiene que estar vacía, de lo contrario se va a perder. Por eso siempre necesito un USB vacío. Voy a ingresar un ratito. Uy, tengo Windows 10 acá, ya. Okay, aquí. Ya no hay problema, después puedo formatear Si tienes un USB, tiene que estar vacío, por favor. Ya voy a formatear esta memoria, no hay problema. Entonces, mira, lo primero que ya tengo es mi dispositivo USB, tal como ves aquí, ya lo, ya, ya lo reconoció. Mira, ahora necesito la imagen del sistema ISO. Para eso, debes tener también la imagen ISO, en la cual yo te voy a dejar debajo de este video. Te voy a dejar los enlaces para que descargues el Rufus si deseas y también la imagen ISO. ¿ya? Entonces te vas a seleccionar. Vamos a esperar un momento. Yo tengo guardadita aquí en el disco de DLC Boot. Aquí ya tengo la imagen del DLC Boot. ¿okay? Tengo la versión 2015. Ya, Entonces lo que voy a utilizar es la versión 2015. Puedes utilizar la 2013. La 2015, la versión que tú quieras puedes utilizar La versión que tú quieras conveniente Ya, entonces como te reitero Acá tengo la versión 2013, 15 Tengo 16, 17, 19 ¿ya? Entonces yo voy a utilizar esta versión la que está aquí Selecciono ese, esa imagen ISO 2015 Recuerda que esa imagen ISO te la voy a dejar debajo del video para que tú lo puedas descargar Ya no te olvides de eso Hacemos clic en abrir Mira, y automáticamente ya reconoció. Ya, ya reconoció. Ahora me dice que ese USB que yo voy a crear, ¿en qué, eh, qué tipo de partición va a ser? ¿Qué tipo de esquema? Si va a ser MBR o GPT. Ya, la mayoría de equipos antiguos son particiones MBR. Las laptops modernas son en particiones GPT. Ya, entonces si yo creo en MBR. Tendría que, en este caso, seleccionar MBR. Pero si mi laptop es moderna, tendría que seleccionar GPT. De lo contrario no va a funcionar. Entonces, las laptops de HEC, la mayoría son GPT. Pero también se puede configurar las laptops de HEG para que sea MBR. Por eso no hay ningún problema. ¿ya? Entonces voy a elegir, en este caso MBR, voy a elegir ¿ya? el tipo de sistema Puede ser BIOS o WIFI, como menciona aquí. Entonces no tengo ningún problema. La etiqueta del volumen va a llamarse DLCBUT 2015. También no hay ningún problema. Y por defecto, el programa está eligiendo el tipo de formateo de FAC32. Entonces lo dejo por defecto. Simplemente voy a hacer clic en empezar. Se van a eliminar... Toda la información que tengas en el USB ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Aceptar. Ahora, lo que tengo que hacer es esperar simplemente a que el programa descomprima toda la imagen ISO dentro del USB booteable. De, perdón, dentro del USB y de esta manera se convertirá en un USB booteable con el DLC Boot que me permitirá dentro de sus herramientas, una de ellas es eliminar la contraseña, ya sea del administrador, ya sea la contraseña de algún usuario. Para eso estamos utilizando esta pequeña aplicación. Así que vamos a detener el video hasta que ya se haya descomprimido toda la imagen hizo dentro del UCB y luego seguiremos con el proceso de, en este caso, la configuración para entrar a la BIOS o, o sino también al sistema web ¿ya? Para poder bootear el UCB. Recuerda que estamos utilizando una laptop de HEP que es B50, una Lenovo B50. Así que vamos a esperar para que el video no sea muy largo. Ya regresamos. Dios te bendiga, ya regresamos. Como pueden verificar, ya se encuentra por el 32%. Vamos a esperar un poquito más para que llegue hasta el 100% y proseguiremos con el proceso, en este caso, <coughs> de la creación del USB boteable. Como podemos visualizar, ya está a punto de llegar al 100%, está por 94.5%. Vamos a esperar a que culmine. Ya falta muy poco para llegar al 100% Ya está extrayendo los archivos al USB Recuerda que se está descomprimiendo De lo que es el ISO al USB También recuerda por favor en desactivar primero tu Windows Defender No te vayas a olvidar de eso Ya una vez que ya se encuentra me sale mensaje de preparado Simplemente hago clic en cerrar Y voy a irme a equipo Y puedo notar que acá dice DLSBUT 2015 Voy a sacar, o en este caso extraer mi USB. A ver, voy a hacer clic derecho. Expulsar. Ya está. Voy a retirarlo. Acá está el USB. Acá está. Voy a insertarlo nuevamente. Y como podemos ver, ya se encuentra DLCBU 2015. Ya, Hasta aquí. Vendría a ser el proceso de convertir el USB bootable con el programa DLC Boot a través del Rufus. ¿ya? Así que ya regresamos para ver en este caso el proceso desde la propia Lacto. Así que regresamos. Dios te bendiga. De parte de tu amigo el Profe Johan. Y suscríbete a nuestro canal El Profe AIP. Donde compartimos contenido educativo, contenido tecnológico. Y también a mi canal El Profe Johan. Donde compartimos sobre la actualidad y las noticias ya, Dios te bendiga, ya regresamos Dios te bendiga en el amor de su Hijo amado Jesucristo